Hola, mi nombre es Carlos, bienvenido a Caetano Venez. Somos una de las 10 empresas que participamos en el Caetano Car Market, eh, donde vamos a encontrar más de 2.000 vehículos, tanto kilómetro cero, ocasión y nuevos, con un descuento de hasta 18.000 euros. Estaremos hasta el 24 de octubre. Puedes pedir tu cita de forma presencial o a través de la página web caetano -car .es. Te esperamos con la mayor medida de seguridad posible. ¡Un saludo!